¡Qué locura la tuya!, Magnolia, un hijo de Pampita y una foto por la que destrozaron a la China Suárez. La foto que publicó Benjamín Vicuña, que muestra a Magnolia, su hija en común con la China Suárez, con Bauti, uno de los hijos que tuvo con Pampita. A algunos seguidores les cayó mal un detalle de la imagen y cargaron en contra de la actriz. Benjamín Vicuña y la China Suárez, pese a las diferencias, lograron construir una familia ensamblada armoniosa y feliz. Sin embargo, tienen sus diferencias. Y aunque ellos mismos parecieran no tener problemas con ellas, los seguidores de la pareja al parecer sí los tienen. Y por eso, dispararon en contra de la actriz. Es que la imagen en cuestión, que derrama ternura por todas partes, se puede ver la carita de Bauti hijo también de Pampita, pero no de Magnolia, que aparece de espaldas. Es que resulta, a la China Suárez no le gusta exponer el rostro de sus hijas de hecho, la carita de Rufino no es para nada conocida. Pero Pampita es lo contrario y comparte muchas imágenes de sus pequeños. Eso explica por qué en la imagen, Magnolia aparece de espaldas y baute mirando a la cámara. Pese a lo bella de la imagen, muchos pusieron el grito en el cielo por el ocultamiento de la cara de la bebé. Nunca voy a entender por qué no muestran la cara. Fotos de espaldas, sin rostro adiós. Qué locura la tuya arroba sangre japonesa, le reclamó una usuaria. ¿Cómo hacen para que un bebé siempre mire para otro lado?. Admiro a la celebrity, se burló otra. La verdad que tienes razón, la vida es tan corta y dolorosa tantas veces que él se tenga que adaptar a estas cosas insignificantes después de lo que le tocó vivir igual tal vez x eso mismo le seguirá la corriente. Ella es muy chica aún no ha recibido golpes duros como para estar fijándose tanto en estas pavadas, consideró otra. También estuvieron quienes bancaron a Muerte. es una hermosa foto, pierdan cuidado por lo que la gente diga. Pocos saben que los niños y niñas corren mucho peligro a ser mostrados en las redes sociales y más aún si son hijos de gente tan exitosa como ustedes dos, están en todo el derecho de proteger la privacidad de ellos y ellas. Un besito desde Colombia, escribió una seguidora. Hermosa foto. Esa es la hermandad sin límites. Y para los que joden con que ellos muestren a Magnolia, justamente la China decide responsablemente no hacerlo por los miles de desequilibrados mentales que existen en redes sociales y con los obesivos con los famosos. Ellos no tienen por qué darle a una manga de gente que ni conocen el favor, por favor. Son figuras públicas pero son personas como nosotros, agregó otra. ¿Vos qué opinas?.